Estamos en comunicación telefónica con Ernesto Guetar de la Unión Hotelera de Tucumán para poder charlar sobre cómo empezó este 2023. Ernesto, bienvenido a LB7, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Carlos, Naomi, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Ansiosos para ver cómo fue el balance. Hoy estábamos escuchando también todavía, a, a la gente. Todavía no hagamos balance, no hemos terminado la temporada. Claro, esto, esto Vamos recién a hacer empieza, un, Ernesto. Un balance parcial, Claro. La gente todavía está con muchas ganas de salir de vacaciones, de disfrutar, de disfrutar Tucumán, eh, bueno, las bellezas que tenemos en Tucumán. Hoy escuchábamos también una especie de resumen de lo que fue tanto fin de año como el comienzo de, del 2023 en cuanto a transporte. Claro, lo hizo el Ministro de Transporte claro. el balance. Y mencionaba cómo que la verdad se movió mucho, se uh -huh. movió mucho internamente. Eh, el, eh, lo que son aviones, trenes eh, más allá de los micros que por ahí sí. era lo que uno estaba acostumbrado a hacer el, el seguimiento, ¿qué pasó con la parte hotelera? Mira, eh, realmente una buena temporada, una buena temporada en cuanto a movimiento, sí es verdad hubo mucho desplazamiento de gente eh, se trabajó en los puntos turísticos nuestros eh, muy, muy bien, muy lindo eh, ahora eh, febrero el arranque de febrero, un poquito más tranquilo, siempre febrero que enero, pero un enero muy interesante para el turismo nuestro, ¿no? De Tucumán. Eso también, Ernesto, empieza como a decir, bueno, ir mejorando el servicio, ¿qué sentís que puede haber faltado en enero para ir mejorando para el año que viene también con respecto a años anteriores? ¿Cómo lo viste vos, a años anteriores, este enero? Eh, mira, muy parecido a años anteriores. Uh -huh. eh, mira, hay que mejorar los días de semana un poco más, sí. eh, los fines de semana se trabaja a pleno, 100%, 90 y pico por ciento nos da los promedios de ocupación, y los días de semana, bueno, un poco, poco menos. Eh, la idea es ver cómo hacemos para, sí, mejoremos el servicio, siempre, siempre mejorar las propuestas, capacitar un poco más a la gente. Nosotros trabajamos mucho durante el año en la capacitación de, de, de nuestros empleados eh, justamente para poder brindar un mejor servicio y hacer mucho más atractivo el destino turístico, ¿no? Y en cuanto a números, ¿números? Pienso en eh, lo que cuesta una una habitación en promedio cuál fue el, el gasto por por familia cuál fue el análisis que pudieron hacer eh, en este todavía, todavía no eh, tenemos no tenemos el resumen de números pero eh, te puedo decir que había eh, mucha mucha variedad de oferta en cuanto para todos los bolsillos no o sea para todas las posibilidades eh, pero eh, bueno ya en ningún en los próximos días vamos a tener un número cerrado de eh, cuál, cuál ha sido el gasto promedio. Bien. Ahora, para febrero para febrero estamos... Eh, bueno, el carnaval ese fin de semana está pleno. Ya, ya está muy difícil conseguir a, algo para carnaval y alojamiento. Pero eh, creo que va a ser también eh, un poco la, la temática de enero. Eh, fines de semana eh, con mucho mucho movimiento y un poco menos lo, los días de semana. ¿no? Mm. Ernesto, bueno ahí hablabas algo de capacitar a los trabajadores también de los hoteles. Claro, porque lo que uno quiere cuando llega a un hotel es una experiencia única. Es muy diferente por ir al crear un departamento uh -huh. o una casa. Estamos hablando de, de, de una atención extra. Los niños tienen que les queda ese recuerdo de haber ido al hotel y lo bien que le han pasado. El hotel tiene esa magia también. Sin ninguna duda, eh, lo que vendemos son sensaciones, ¿no? La hotelería vende sensaciones. Pero bueno, nuestra institución no solamente eh, involucra a la hotelería, sino también a la gastronomía. Claro. Que claro. es un tema tan tan importante dentro del, del turismo. Ahí uno piensa, ¿no? En el en el buen servicio, enseguida sí. es, che, qué bien que comí en el desayuno, sí. viste, sí. cosas, te fuiste probar. Probaste el postre, ninguna... qué claro. rico que es. Claro, claro, exacto, claro. exacto. Exacto. Por eso te digo, son sensaciones, eh, tenemos que trabajar muy fuertes en eso, eh, en, la, en las impresiones que deja el, el paso por la hotelería y la gastronomía. ¿Cómo nos preparamos entonces? ¿Qué da? Como fechas así para, para resaltar y donde hay Carnavales. más movimiento, mencionabas carnaval uh -huh. y, eh, había, y había gente y, que bueno, nos contaba que terminaba enamorados la Semana Santa. No se olvide. El Día de los Enamorados. No se no. olvide que lo tenemos cerquita, el Día de los Enamorados. No, le, no les tengo importancia. Sí. Este, es un, sí, sí, es un, son fechas este, clave. Eh, bueno, esta temática se viene dando durante todo el año, que, lo, que se trabaja tipo mini vacaciones en los fines de semana largos y todo esto hace, hace que haya cambiado un poquito el, la forma de vacacionar tradicional, ¿no? de tomarse sí. 15 días a veces, la gente se toma menos días, y, y parcializa más durante todo el año este mini vacaciones. Creo que es ahí donde la gente elige el hotel también, ¿eh? cuando dicen yo me tomo tres días, Pero acá, un claro. fin de semana, Sin quiero duda. quiero quiero que me atiendan, que no tengo ganas de renegar, vamos al hotel. Y es, más, otra, es, otra mm, es otra es, sensación. Lo que es claro. otra sensación, has dicho, es otra sensación, y especialmente en los niños. ¿no? Exacto. El niño mm. deja un, un impacto muy, muy grande el tema de, de la hotelería. Uh -huh. y además, más que, más que muchos hoteles ya cuentan con piletas también. Entonces, Empezaron a incorporar muchos. Claro, sí, claro. sí. ¿Tenés tantos servicios? Tiene, tiene mucha no, magia. El, el, el hotel tiene mucha magia. No, no te quieres sí, ir no. después. Che, hay que ir a pasear a la me quedo acá en el hotel. No, <risa> no. <risa> ¿Pero para qué vinimos? <risa> quiero Dani? volver. No, yo me <risa> quiero quedar acá. Me quedo acá, bueno, me quedo acá. Pero quiero volver al hotel. Claro, quiero volver rápido al hotel que me, ya, pasa, ya descanso ahí. Pasa, pasa. Ernesto, ¿se da por finalizada la temporada en Semana Santa? Nosotros nosotros estamos intentando eh, que no finalicen nunca las temporadas, pero eh, sí, generalmente eh, se hace corrido hasta Semana Santa, así es bien, bien, es la bien. normal. Y en cuanto a, a esto de que dure todo el año y aparece en temporada baja, aparece el previaje mm. y, y cómo van funcionando desde... Mira, el previaje ha funcionado los, los tres primeros Aunque lo van a imitar en el mundo, es una, un, yo creo que es un acierto tremendo. Porque, bueno, funciona para todos lados, funciona hasta para el Estado, funciona. Uh -huh. eh, a pesar de, de la inversión que se hace inicial con la devolución, eh, termina recuperando el Estado gran parte de todo lo que se invierte. Pero uh -huh. eh, este, le da mucha movilidad al turismo. Muchísimas. Uh -huh. Bien, vamos a entrar, estar molestándote entonces, Ernesto, un poquito más adelante para ya hacer, hacer el balance de la temporada, pero lo que sí queremos dejar entonces bien claro para los que nos escuchan, estamos hablando con Ernesto Guetar de la Unión Hotelera de Tucumán, que venir a un hotel es un mundo de sensaciones. Así es, eh, y, y un mundo de sensaciones muy agradable. Perfecto, y lo firmé. No dejemos de visitar y de conocer Tucumán, ¿no? Exactamente. A los tucumanos mismos, sigamos descubriendo eh, Tucumán. Gracias, Gracias Ernesto, te mandamos un, un abrazo y buena jornada. Igualmente para ustedes. Gracias. Un abrazo